¿Qué tal amigos? Les saluda Cruz Rincón. Soy médico internista y nefrólogo del Hospital Universitario de Maracaibo. Hoy quisiera hablarles sobre el problema de la hipertensión arterial en pacientes con ictus isquémico. La elevación de la presión arterial es, de hecho, un hallazgo muy frecuente al momento inicial de presentación en pacientes con ictus isquémico, ocurriendo en alrededor de dos tercios de todos los casos. La hipertensión temprana, subsecuente al ictus por lo general refleja la presencia de hipertensión crónica no diagnosticada o subyacente. No obstante, en la gran mayoría de pacientes, la respuesta hipertensiva temprana hacia la isquemia cerebral es un mecanismo contribuyente de importancia, explicado parcialmente por una respuesta neuroendocrina al estrés fisiológico. La respuesta hipertensiva es por lo general autolimitada, mucho más marcada en las primeras horas siguientes al inicio de la isquemia cerebral resolviendo a lo largo de varios días. Dentro de las primeras 24 horas de la instalación del ictus, la presión arterial disminuye de manera espontánea en la mayoría de los pacientes, hasta en una cuarta parte. Una de las grandes interrogantes no resueltas que conciernen al tratamiento del ictus, consiste en, cómo controlar esta elevación temprana de la presión arterial en pacientes con isquemia cerebral. Se pueden enunciar argumentos fisiológicos plausibles, tanto para reducir de manera agresiva la presión arterial, como para refrenarse de intervenir tempranamente sobre la misma. Por una parte, la moderación de la presión arterial debería reducir el edema cerebral, prevenir la transformación hemorrágica del infarto cerebral, así como cualquier daño miocárdico concurrente, y acortar la transición hacia el tratamiento antihipertensivo de largo plazo. Por otra parte, la reducción temprana de la presión arterial pudiera disminuir el flujo colateral a través de las arterias que han perdido su función autorregulatoria debido a la isquemia, incrementando el tamaño del infarto cerebral como resultado. Es por esta razón que Jianke y colaboradores concibieron el diseño del estudio chino sobre antihipertensivos en ictus isquémico agudo, o CATIS, por sus siglas en inglés. El objetivo de dicho estudio consistió en, Evaluar el efecto clínico de la reducción temprana e intensificada de la presión arterial sobre el pronóstico en pacientes con ictus isquémico. Los resultados y conclusiones fueron publicados en noviembre de 2013, antes de su impresión definitiva, en la Gaceta de la Asociación Médica Americana, coincidiendo con su presentación durante las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón de 2013. El estudio CATIS consistió en un diseño prospectivo aleatorizado, multicéntrico, en 44 centros de salud de China, de tipo abierto, y con enmascaramiento sencillo, donde los investigadores tenían conocimiento de la asignación de los pacientes a sus grupos de intervención terapéutica, pero no sobre sus desenlaces clínicos correspondientes. Fueron reclutados sujetos mayores de 22 años de edad, con ictus isquémico de menos de 48 horas de iniciado y confirmado mediante cualquier modalidad tradicional de estudios de imagen, además de presentar cifras de presión arterial sistólica, iguales o superiores a 140 mm de mercurio, e inferiores a 220, o de presión arterial diastólica iguales o superiores a 80 mm de mercurio. Durante las primeras 48 horas de iniciado el ictus isquémico, Aquellos pacientes considerados apropiados como para ser reclutados en el estudio fueron asignados de manera aleatoria a recibir, bien sea tratamiento intensificado, definido por una meta de reducción de la presión arterial hasta menos de 140-90 milímetros de mercurio, o tratamiento conservador, utilizando como meta la reducción de la misma hasta menos de 180-110 milímetros de mercurio. Se obtuvieron registros seriados de la presión arterial a intervalos preespecificados durante las siguientes horas, semanas y días, y se efectuaron análisis de eficacia del tratamiento a los 3, 14 y 90 días de haber iniciado la intervención correspondiente. El control de la presión arterial se estableció de manera individual en cada paciente, atendiendo a un algoritmo de tratamiento preespecificado que distinguió a los pacientes según la severidad de sus cifras de presión arterial iniciales, y que utilizó un esquema de tratamiento secuencial, iniciando con la administración de enalaprilato intravenoso, seguido de la administración de enalapril por vía oral, en combinación o no con un calcio antagonista, y la adición posterior de un diurético por vía oral, si el paciente no obtenía un control de la presión arterial según las metas establecidas para su grupo de intervención terapéutica. Los desenlaces estudiados consistieron primariamente en la incidencia combinada de defunciones, como resultado del ictus, y el desarrollo de discapacidad severa a los 14 días de iniciada la intervención terapéutica, definida según el puntaje de la escala modificada de Rankin de 3 a 5 puntos. Y secundariamente, se determinó como relevante este mismo desenlace, pasados 90 días del inicio de la intervención terapéutica. Además, se tomó en consideración la magnitud de pacientes en cada valor ordinal de la escala modificada de ranking, de 0 a 6 puntos, la tasa de eventos cardiovasculares, la incidencia de ictus recurrente, fatal y no fatal, y la incidencia de mortalidad por cualquier causa. Desde mayo de 2009, hasta agosto de 2013, 22.230 pacientes fueron considerados para ser reclutados en el estudio. De estos pacientes... 4.071 cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión, y fueron asignados aleatoriamente a ambos grupos de intervención en una proporción de 1 a 1. Finalmente, 3.975 pacientes culminaron el estudio, y fueron incluidos para el análisis estadístico correspondiente de eficacia y seguridad. De manera importante, casi 100 pacientes fueron perdidos durante su seguimiento por motivos diversos, aproximadamente la mitad en cada grupo. Los investigadores indicaron que, debido a la naturaleza abierta del estudio, no se realizó un análisis de intención a tratar en este caso. Ambos grupos de pacientes resultaron ser demográfica y clínicamente similares. La mayoría de ellos eran hombres en la sexta década de la vida, hipertensos, con sobrepeso, y con otros factores de riesgo cardiovascular en menor cuantía. Evidentemente fueron de raza china y en su mayoría se presentaron con ictus sistémico leve, con un promedio de cuatro puntos para cada grupo, en la escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud de Norteamérica. Transcurridas 24 horas del inicio del estudio, se observó un descenso significativo de las cifras de presión arterial, sistólica y diastólica, habiendo alcanzado las metas terapéuticas correspondientes al cabo de 72 horas. Una tendencia que se sostuvo durante toda la duración del estudio con relación a los desenlaces estudiados, que se observan en la porción inferior de la tabla presentada. Y aquí, en una versión ampliada, se observó que al comparar los dos grupos de tratamientos investigados, no se produjo diferencia alguna que fuera estadísticamente significativa, tanto para el desenlace primario del estudio, como para los puntos finales secundarios del mismo. De hecho, estos hallazgos fueron consistentes en todos los subgrupos de pacientes incluidos en el análisis, transcurrido 90 días, y el efecto cumulativo total se muestra aquí, en la parte inferior del gráfico de Forrest, donde consta evidencia visual de la nulidad de efecto del tratamiento intensificado, en comparación al control tradicional o conservador de la presión arterial en pacientes con ictus isquémico agudo. De las distintas observaciones, que con frecuencia se comentan en relación con el estudio CATIS, la selección de una muestra de pacientes compuesta de manera exclusiva por pacientes de nacionalidad china, limita la generalización de los resultados obtenidos con otros grupos raciales y étnicos, pero no invalida los hallazgos reportados. Adicionalmente, ya han sido reportadas otras experiencias similares en la literatura médica científica, interesando a grupos de población caucásica, que brindan credibilidad, y consistencia con los resultados comunicados por el grupo de G y colaboradores. De hecho, en julio de 2014 fue publicada una actualización a la revisión sistemática de la colaboración Cochrane destinada a abordar esta cuestión, en donde, nuevamente se observó la nulidad de efecto del tratamiento intensificado de la presión arterial en pacientes con ictus isquémico agudo, esta vez utilizando el consolidado de número de eventos observados en la mayoría de los estudios que guardaban relación entre sí, realizados para la fecha. Por tanto, se concluye que no existe evidencia que apoye la decisión de iniciar tratamiento intensificado de la presión arterial en pacientes con ictus isquémico agudo, debido a que ello parece carecer de utilidad clínica alguna para los pacientes, pero a su vez, tampoco se traduce en una acción deletérea para la salud de los mismos. Esto último siendo de importancia, debido a que las investigaciones actuales no contestan la interrogante con relación al valor de presión arterial aceptable, para pacientes que son candidatos a recibir tratamiento trombolítico. Los lineamientos de diferentes sociedades médicas internacionales, recomiendan una meta de presión arterial inferior a 185-110 de mercurio una cifra mayormente extrapolada de investigaciones realizadas en el contexto de infarto agudo del miocardio. Existe, por tanto un deseo de obtener un control de presión arterial mucho más estricto en pacientes candidatos a tratamiento trombolítico, con el deseo de limitar la incidencia de complicaciones adversas, fatales y no fatales, de tipo hemorrágicas. En el estudio CATIS, tan solo un 6% de todos los pacientes recibieron trombólisis una meta de tratamiento considerablemente menor a los estándares internacionales vigentes. De tal manera, que el estudio resulta de muy poca relevancia clínica para dar respuesta a esta pregunta. Existe evidencia científica adicional, de que la meta de presión arterial en pacientes con ictus isquémico, que ocurre como resultado de ateroesclerosis significativa de arterias intracraneales, o de enfermedad de pequeños vasos, pudieran beneficiarse de metas más estrictas de control de la presión arterial, ya no tanto en la fase hiperaguda o aguda del ictus, sino más bien en el período subagudo, que comprende las primeras semanas siguientes al evento cerebrovascular. Por tanto, no existen aún elementos de convicción suficientes para recomendar un criterio unificado de tratamiento antihipertensivo en pacientes con ictus isquémico agudo, hasta tanto exista mayor evidencia clínica disponible. La selección de una estrategia dependerá mayormente de las necesidades individuales de cada paciente, atendiendo a la patogénesis de la enfermedad, el tiempo de evolución, y el requerimiento de otros tratamientos concurrentes, como trombólisis. Soy Cruz Rincón, y les agradezco nuevamente por su atención. Los invito a visitar mi sitio, Osmosis Reversa, donde podrán obtener información y actualizaciones relevantes que espero